Muy buenas amigos, instalador del aire acondicionado. Aquí Camilo Sebastián con otro video de valor. Ya sabes que intento ayudarte a vender por internet los productos y servicios de refrigeración aire acondicionado. Hoy un video importante porque te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo hacer un correo electrónico, un email de respuesta a un cliente que te solicita un presupuesto. Este es un paso importantísimo en, en todo lo que tiene que ver con el marketing de cara a que el cliente perciba. Eh, formalidad y seriedad de parte del profesional. Entonces, sin más, pasamos a, la, a compartir la pantalla. Te mostraré exactamente cómo trabajamos el correo electrónico, que veas cuál es la formalidad, cuáles son los elementos que intervienen en esta, en esta ejecución del trabajo para que tú lo puedas replicar y obtener también buenos resultados. Como verás aquí, en este correo electrónico de respuesta a un cliente que nos solicita un presupuesto, eh, ¿yo qué es lo que hago? Empezamos con... Eh, poniendo, por ejemplo, en el título, pues vamos poniendo acá lo que significa eh, el, el contenido. Un presupuesto aire acondicionado, en este caso de la marca Fujitsu, pero puede ser LG, puede ser Samsung, puede ser Mitsubishi, Daikin, la que quieras. Eh, de 3.000 friorias. Entonces ya le estamos diciendo en el título que le estamos devolviendo el presupuesto que ya nos solicitó eh, en un primer momento. A continuación, la primera frase, el saludo importante para que tengamos una educación que se vea reflejado en el, en el texto. Señor Fernando, hola, buen día. Le adjunto el presupuesto estándar según la solicitud vía Facebook. En este caso, un cliente que vía Facebook nos solicitó presupuesto y nos solicita una valoración. A continuación, eh, fíjate que ponga aquí enlace, descripción y ficha técnica. Eh, para no andar adjuntando tantos documentos en el correo electrónico que pueda ser un problema para el cliente para verlo, eh, ya que posiblemente los pueda ver desde el teléfono móvil, del teléfono celular, es más sencillo poner un enlace a la página web donde está la ficha técnica que, que poner, digamos, un, un, un archivo eh, adjunto extra al, al documento del presupuesto. Entonces, directamente le pongo aquí el enlace para que vea la descripción del, eh, del aparato, ¿no? Que en este caso puede ser o la marca Fujitsu o, por ejemplo, acá yo desplegué este que es la de la marca LG. El G con toda la descripción de los aparatos para que si el cliente quiere profundizar con toda la ficha técnica del aparato, pues lo puedo ver con tranquilidad. A continuación de, la, de lo que es este, el enlace para, para ver en la ficha técnica del aparato, le hago, le hago un resumen fuera del documento que va adjunto de lo que le voy a presentar formalmente, que es la oferta de una split de pared de la marca Fujitsu de 3,5 kilovatios y con el precio que tenemos aquí eh, prefijado, eh, con instalación y va incluido. A continuación, lo que le digo y parece una tontería, pero es una aclaración para que el cliente no se quede solamente con esto que lee aquí adelante, sino que, además, profundice y vea el documento completo porque hay una descripción un poco más detallada y le, y le recuerdo. Recuerde abrir el documento adjunto que va en este correo electrónico, que es el PDF del, del presupuesto, que ya tengo un video que ya se los mostré en, el, en otro video del canal donde se describe cómo hago el presupuesto. Um, a continuación, eh, le pongo aquí, fíjate, eh, pongo instalación inmediata, garantía de dos años. Esto tampoco es una tontería, está perfectamente calculado poner esta frase porque es una de las objeciones, una de las dudas que puede tener el cliente. Es decir, si me van a demorar mucho en hacer este trabajo, este servicio, y si tiene garantía. Entonces, yo ya estoy evacuando esta información, se lo pongo en rojo, se lo pongo centrado y le estoy diciendo que la instalación es inmediata, es decir, 24, 48 horas ya se puede eh, hacer la cita para el servicio y además con una garantía de dos años, eh, tanto en el aparato como en la instalación. Luego le estamos poniendo, eh, a continuación, le digo de nuevo, adjunto en este correo presupuesto formal y ficha técnica, ¿eh? Eh, para que de nuevo el cliente tenga constancia, tenga conciencia de que le estoy eh, adjuntando la información que necesita. Luego le pongo... A continuación, en el correo electrónico, que una vez que ya haya visto el, el presupuesto, para formalizar la valoración, le debe dar responder a este correo electrónico y apuntar OK el presupuesto para dar una orden de instalación eh, del, mismo, del, del servicio que está solicitando. Apuntar el teléfono en la dirección. ¿Por qué hago esto? Eh, esto lo hago para, para agilizar el proceso, porque... Si no le pongo, hay muchos clientes ahora en la época esta online, internet del tiempo, eh, vale oro. Y los que quieren los clientes es eh, acelerar procesos. No quieren eh, tantas idas y vueltas en llamadas, en, en, en documentos, en correos electrónicos. Entonces, si yo en este correo electrónico ya les dejo claro que simplemente con que dar, dando respuesta, dar, dar respuesta a este mismo email y apuntarme a mí, ok, al presupuesto, con esta formalidad ya estamos desencadenando la orden de trabajo sin más. O sea, el cliente, una vez que termina de leer este email, ya puede eh, solicitar el servicio sin, sin más rodeos. Y eso para el cliente que, que valora mucho su tiempo es muy importante y cada vez más eh, le da este, confianza para, para darte la orden de trabajo. Te lo recomiendo mucho porque te va a generar en automático muchas, muchos trabajos sin necesidad de estar llamando tanto por teléfono. Luego, a continuación, de una parte muy importante que también tiene que ver con las objeciones del cliente y con las dudas que puede generar si, si el técnico que del otro lado tiene un servicio serio o no. Y es, le pongo aquí, si te miras, por qué elegirnos. ¿Vale? ¿Por qué elegirnos? En mi caso, puede, esto puede variar según qué país, de Latinoamérica, igual, pero en mi caso, aquí en España, eh, fíjate que lo pongo aquí en rojo. Digo, recuerde que lo abona después de verlo colocado y funcionando, no antes, ¿no? Esto es una forma de diferenciarme de la competencia, sobre todo de la de competencia de los grandes almacenes, supermercados, etc. ¿Qué pasa? Las grandes superficies comerciales primero te venden el aparato y luego te mandan un técnico para instalarlo. Pero posiblemente ese técnico que te envían no es muy bueno o el servicio tampoco es muy bueno, pero tú ya has hecho el gasto. Eh, a la, eh, ya ha he hecho el gasto en un primer momento en la gran superficie, en el supermercado, ya, ya no se puede echar atrás. Y este problema puede generarle eh, dudas al cliente. Yo en este caso, ¿qué es lo que hago? Me adelanto al problema y le digo, mira, no vas a tener ningún problema porque no tienes que adelantar ningún dinero y solamente lo vas a pagar cuando lo veas todo funcionando correctamente. Entonces eso al cliente le genera mucha tranquilidad. Pues si mira, no tengo que adelantar nada, yo solamente una vez que vea todo funcionando, Correctamente lo voy a pagar. En mi caso nunca tuve problemas de un cliente que eh, no me quisiera pagar. No, nunca tuve ese problema. Y siempre mm, he pensado que si hubiera un cliente digamos, que tuviera digamos, la mala fortuna de tener una actitud de no pagar al final, pues simplemente se trata de desmontar el equipo y llevártelo de nuevo eh, al, al, al local para instalarlo en otro cliente al otro día. Pero nunca me pasó, nunca me paso. La verdad es que yo siempre voy, se ejecuta el trabajo, el, el cliente se queda contento, lo abona y ningún problema. A continuación también le pongo cuáles son las ventajas de, de elegirme a mí eh, para el servicio. Entonces hago una pequeña descripción para que el cliente del otro lado tome confianza. Le pongo el tema de que hay una cercanía geográfica. Esto ahora con el tema de Internet también es interesante porque mucha gente piensa que lo que venga de Internet viene de muy lejos. Pero si yo le digo que estoy cerca, que estoy en la misma ciudad, en la misma comunidad, le estoy dando la tranquilidad de que puede venir a mi, a mi despacho, a mi oficina, a mi local, a hacer cualquier reclamación o hacer cualquier trámite de, de solicitud. Y eso también genera tranquilidad. Le pongo que llevamos mucho tiempo, 15 años en el mercado, también genera tranquilidad, que tiene una garantía absoluta, que tiene el servicio técnico oficial acreditado, más las acreditaciones técnicas de los profesionales, que tenemos que acabados de alta calidad, que el presupuesto es inmediato y la asistencia también de, de las instalaciones, que hay un servicio de asesoramiento personalizado, telefónico o de o presencial, si así lo necesita. Entonces ya tenemos muchas ventajas eh, eh, formalmente apuntadas en este correo electrónico para dar, generar esta tranquilidad en el cliente y que se decante por nuestra opción. ¿Vale? Ponemos nuestros datos, eh, nombre, teléfono, eh, la web, mi persona, eh, empresa.com y siempre también le añado una foto de un equipo eh, bonito, lindo, que sea curioso, que, bueno, que al final refresca mucho eh, lo, lo duro de, de, de lo que es un texto a secas. Eh, esto le, le, le da mucha frescura al correo electrónico y también lo deja bonito, curioso y también le genera una buena experiencia de usuario al cliente cuando abre el email y ve que hay fotos, ve que hay información eh, que, que, que le puede generar dudas y que con esta información queda todo evacuado. Una vez que tengo yo ya el correo electrónico confeccionado con todos los puntos que acabo de nombrar, ya directamente me voy a añadir el, el documento adjunto, como ven aquí abajo, voy a adjuntar archivo, me voy a buscar eh, los presupuestos, presupuesto aquí. Le doy aquí, añadir presupuesto, y como ven aquí abajo ya se adjuntó el documento en PDF, eh, que es el que le va a llegar al cliente y el que va a abrir ya con un detalle un poco más este, como el que vimos en el video de la generación de presupuestos. Eh, esto es un presupuesto, esto es, perdón, un correo electrónico confeccionado de forma formal que, que atiende a, lo, a las dudas que puede tener el cliente, que tiene. Eh, una intencionalidad comercial directa y además que evacúa todo tipo de eh, dudas que pueda tener el cliente referente a nuestro negocio, a nuestro servicio. Por lo tanto, eh, yo tengo que decir que este correo electrónico a mí me genera mucho trabajo, muchos ok, muchos ok el presupuesto y realmente te lo recomiendo que lo utilices de esta forma, con esta estructura, con esta formalidad, con estos datos, para que el cliente del otro lado vea que tú eres un profesional y que vas a quedar con, con un alto grado de conformidad. Sin más, espero que este video te haya gustado. Así son los, los emails, los correos electrónicos que envío yo a mis clientes cuando me lo solicitan. Y son los que generan, pues, el, el 99% de las órdenes de trabajo que yo ejecuto día tras día aquí en Barcelona. Sin más, te dejo un saludo grande. Espero las notas abajo. Dale click al, a la campanita, al YouTube, suscríbete y hacerme todas las preguntas que quieras, que para eso estamos aquí. Un saludo y que tengas un excelente día. Hasta luego.